Eh, hola bienvenidos vamos a ver cómo crear un acceso directo que nos lleva directamente a ver los dispositivos que tenemos conectados en windows 11 es algo muy fácil vamos al escritorio o puede ser en el escritorio o en la carpeta del explorador de archivos clic derecho de ratón vamos a ir a nuevo crear acceso directo. aquí vamos a escribir explore y dejamos un espacio y pegamos esto lo tendrá en la descripción del vídeo. Le da la siguiente. Aquí pueden escribir lo que quieran. Yo he puesto dispositivo a Bluetooth. Le damos a finalizar. Aquí el problema que tiene es que sale con esta carpeta, pero lo vamos a solucionar. De la carpeta de icono, vamos a ir a esta página que también la dejaré en la descripción del vídeo. Aquí tiene un icono. Si quieren otro, pueden utilizar el buscador. Cogen el que más les guste. Seleccionan ICO. Le dan a descarga. Ahora van al acceso directo que hemos creado. No he dicho ya que este es funcional ya. Si hacemos clic, nos lleva directamente a los dispositivos conectados. ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo cambiar el icono y también cómo agregarlo a la barra de tareas. Bueno, cambiar el icono, botón derecho. Propiedades. Cambiar icono. Examinar. Vamos a ir a donde hemos descargado el archivo. Le damos a aceptar, a aplicar, aceptar aquel tenemos y para agregar la barra de tareas simplemente arrastrar. Le damos y nos lleva a los dispositivos que tenemos conectados. Además también podemos agregar un dispositivo, activar o desactivar el Bluetooth. Y abajo del todo hay más opciones. Eso es todo, espero que os haya gustado. Un saludo.